Hoy os quiero compartir algunos remedios que he probado y me han funcionado. Empezamos con algo que yo considero un milagro. ¿Quiénes de vosotras no tenéis algunos síntomas molestos coincidiendo con la regla o algunos días antes de ella? Calambres, náuseas, irritabilidad, cambios de humor... Mi milagro. Pranarom ciclo menstrual son unas cápsulas con ingredientes naturales, con aceites naturales, con aceites esenciales como el hinojo, la lavanda, el cardamomo, el jengibre, la menta, el lemongrass y el eucalipto, que a mí me han ayudado a aliviar todos los síntomas. Para que sean realmente efectivas tienes que empezar a tomarlas 10 días antes de la regla, una cápsula al día, y continuarla durante los primeros 4 días de la regla. En total tomarás una cápsula diaria durante 14 días. Puedes aumentar la dosis si lo necesitas. Realmente a mí me ha funcionado.